Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy veremos lógica y todo relacionado a la formulación de preposiciones. Aprenderemos cómo trabajar a partir de esta simbología para generar oraciones fáciles. Así que, no siendo más, ¡comencemos! Bien, genios, antes de empezar a formular cada una de esas expresiones tenemos que tener en cuenta cada uno de estos símbolos, o sea que es importante aprender a diferenciar cada uno, puesto que cada uno de ellos nos expresa algo diferente a la hora de formular una preposición. Entonces tenemos lo siguiente, este lo vamos a llamar y este al contrario lo vamos a llamar O, este que tiene como una rayita o a veces aparece solamente la línea significa no, esta flecha significa sí o entonces, y esta doble sentido de flecha se lee, sí, entonces sí, o sí, solo sí, y por último tenemos esta que se lee como siempre, Ahora, relacionemos dos preposiciones. Tenemos P, vamos a decir entonces P y Q. Esto se lee como una conjunción. Ahora, al contrario, P o Q significa una disyunción, porque ocurre algo o ocurre el otro. No es negación, entonces podríamos decir no P. Entonces, este significa negación. Ahora, si entonces, entonces podemos decir P, entonces Q, este se conoce como un condicional. Ahora este, P, si, solo si, Q, este es un bicondicional. Y por último tenemos este que sería P siempre que Q. Y este se le conoce como la diferencia simétrica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a jugar con cada uno de estos símbolos generando algunas expresiones para que aprendamos a diferenciar cómo los podemos usar. Veamos. ¿Qué tres tipos de frases y vamos a empezar a jugar con todo lo que hemos visto de la parte de simbología y tenemos lo siguiente. El clima es agradable, vamos de viaje. Podríamos decir lo siguiente, si el clima es agradable y vamos de viaje. Entonces, aquí podemos completar esta oración. Ahora, el clima es agradable sería una oración, vamos a ponerle a esto P y... Como estamos utilizando la palabra y, vamos a utilizar esta forma. Vamos de viaje. Entonces, en este caso, esta sería la otra oración. Entonces, sería P y Q. Ahora la siguiente. La comida es buena. Podemos trabajar con otra frase. O el servicio es bueno. Entonces, la comida es buena o el servicio es bueno. Entonces, en este caso, la comida es buena. Vamos a llamar la proposición P. Y ahora estamos trabajando con O. Vamos a poner este símbolo al contrario de este. Y el servicio es bueno, sería la otra oración. Entonces ponemos acá Q. P-O-Q. Ahora, tenemos la siguiente. No es cierto que un restaurante de tres estrellas siempre, esa palabra tengámosla en cuenta, siempre significa buena comida y buen servicio. Miren que aquí aparece otra vez por acá la palabra I ahora miren que tenemos una negación decimos no es cierto que un restaurante de tres estrellas podemos llamar a este vamos a otra letra no es cierto que un restaurante entonces podrámosle a esto puede ser no, entonces, tenemos esta rayita no es cierto vamos a llamar R que un restaurante de tres estrellas siempre este siempre vamos a utilizar el triangulito, no olviden que ese significa siempre. Siempre significa buena comida y pues buena comida lo podemos trabajar como P y buen servicio. Entonces, y ya sabemos que y se plantea de esta manera P y Q. Entonces, quiere decir que negamos que el restaurante de tres estrellas siempre buena comida P y buen servicio Q. Entonces podemos plantear cualquier tipo de oraciones utilizando este tipo de simbología. Veamos otros ejercicios para que nos quede mucho más claro. Antes de continuar quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan, una empresa que se encuentra ubicada en Manizales, Colombia y podemos ver algunos de sus productos representativos como son la crema lavaplatos en sus diferentes presentaciones y también en aromas también podemos ver el jabón líquido multiusos que lo podemos ver también en diferentes aromas y diferentes presentaciones no olviden que los pueden contactar a través del teléfono que aparece en pantalla y también de su página web ahora continuemos con los ejercicios Sigamos ahora con estas siguientes oraciones. Como saludable, tengo un corazón sano. Aquí podríamos meter la siguiente. Como saludable, entonces, tengo un corazón sano. Entonces, esta sería, vamos a llamar este P, entonces, que es una flechita, una condicional, o sea que pondríamos la flechita hacia este lado, P, entonces, tengo un corazón sano P, entonces Q Ahora, no me acuesto temprano Miren muy bien Me acuesto temprano Entonces No me levanto descansado Miren que ambas están negando Entonces vamos a decir Negación, entonces no No P Entonces no me levanto descansado. Entonces, negamos también la otra. Entonces, no P, entonces, no Q. La siguiente. Hago la tarea. Cumplo la actividad de la clase. Hago la tarea. Entonces, cumplo la actividad de la clase. O también, hago la tarea y cumplo la actividad de la clase. Entonces podríamos poner P, e, entonces Q, o P y Q. Entonces tenemos otra forma de plantear, digamos, esta oración. Veamos otros ejercicios para que el tema vaya a quedar Genios, antes de continuar con estas últimas tres frases, es importante que si quieren pueden pausar el video para que tomen nota y de esta manera empiecen a familiarizarse con cada uno de los símbolos en lo que tiene que ver con estas relaciones. Ahora, tenemos lo siguiente. La comida es buena y el servicio no. Entonces tenemos que es P, ya sabemos, P y el servicio no. Estamos negando que el servicio es bueno. Entonces aquí tenemos la negación. Vamos a decir P y no Q. Entonces P y no Q. Ahora la siguiente, si tanto la comida como el servicio son buenos, miren acá algo importante, si tanto la comida como el servicio son buenos, este es un doble condicional o un bicondicional, porque se tiene que cumplir el uno y también el otro. Tanto la comida debe ser buena como el servicio, entonces este sería un P, un sí, solo sí, entonces vamos a poner lo siguiente, sí, solo sí, Q. Si tanto la comida como el servicio son buenos, entonces, tenemos acá la flechita. entonces, el restaurante es de tres estrellas, acá tendríamos la otra, sería P, si sí, solo si sí, Q, entonces R, porque esa es otra preposición. Ahora, no sucede que tanto la comida es buena, entonces, no sucede, negación, que tanto la comida es buena, como el restaurante es de tres estrellas. Ese como se relaciona mucho con el entonces. Entonces, el restaurante es de tres estrellas. Te sería R. No sucede, negación de P, que tanto la comida es buena como que el restaurante es de tres estrellas. No P, entonces R. Con esto podríamos dar concluida esta primera parte de todo lo que tiene que ver con el análisis de las tablas de verdad. La próxima semana continuaremos profundizando un poco más acerca de estos temas y veremos tablas de preposiciones con tres contingencias. Vamos a aprender a jugar con esto, pero ya llevado a una tabla de verdad. Así que los espero la próxima semana. Si te gustó mi video